Informáticos por el Clima es un canal dedicado a la divulgación y recolección de vídeos que tratan sobre el cambio climático, hecho por y para informáticas e informáticos. Nuestro objetivo, sin ánimo de lucro, es informar sobre el tema, compartir contenido y motivar tanto a contaminar menos como a realizar pequeñas acciones día tras día para ayudar en la lucha contra el cambio climático. El contenido del canal está centrado y especialmente pensado para los profesionales, estudiantes y apasionados del sector de la informática.